Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video Ya que eh, el día de hoy, 29 de diciembre, me estuvieron mandando muchos, todos ustedes un, Una imagen, la cual vamos a ver a continuación El cual es un comunicado oficial de, eh, de Omega Pro Que le mandó a todos sus inversionistas El comunicado es este de acá Vamos a verlo este de acá, el cual dice Omega Pro urgente comunicación para clientes. Tras el reciente ciberataque y después de la introducción de amplias medidas de ciberseguridad implementadas junto con Hacker House, estamos encantados de poder anunciar que la transferencia de los clientes y sus saldos a un entorno de negociación alternativo y seguro está lista para comenzar hemos llegado a un acuerdo con con broker broker group limited el cual es eh, un, un el broker que estaban ocultando se acuerdan en videos anteriores donde estuvimos eh, preguntando cuáles eran estos este broker que iban a, a utilizar bueno pues bien este es el nombre Broker Group Limited una firma financiera de amplio espectro vamos a ver si esto es cierto eh, capaz de ofrecer acceso completo a los mercados financieros globales para todos los clientes existentes de OMP Marketing hemos transferido todas las cuentas Omega Pro a Broker Group LTD, la página web de es esta que ustedes están viendo acá Tómenle un screenshot a esto. Eh, Ténganlo ahí presente porque ya vamos a hablar sobre este broker. Eh, y podrá acceder a su plataforma utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que ha estado utilizando en Omega Pro. Mientras, seguimos lidiando con los continuos problemas de ciberseguridad. Ustedes ya saben, estos problemas sofisticados, eh, eh, muy muy complejo todo esto. OMT, OMP quiere aprovechar esta oportunidad para agradecerle su apoyo y desearle todo lo mejor en la próxima etapa de su viaje financiero con Broker Group Limited. O sea, siga esperando un poquito más que le den su platita. Vamos a ver eh, una información. Ahora quiero ser claro con esto. Eh, Javier Silva es alguien que hizo exactamente lo mismo que yo voy a hacer eh, Apenas ustedes me estuvieron mandando esos mensajes Yo sabía que tenía que hacer eso mismo que hizo Javier Silva en su canal Si ustedes no lo han visto, vayan y ven su canal Pero vamos a hacerlo aquí también, vamos a replicar exactamente lo mismo eh, Y vamos a ver La página web de eh, esta gente Es esta de acá Vamos a verla. Se llama Broket Group. Ustedes saben, bueno, primero que nada hay que, hay que ver que todo está diseñado. Como a la carrera, como a la ligera, todo esto se ve que es algo muy, muy, muy, muy. ¿Qué pasará? Algo que se me, se me ocurre. Se me ocurre buscar, vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo esta imagen le vamos a dar a buscar el buscador de imágenes de google a ver qué qué resultado nos da de dónde proviene esa imagen que vemos aquí una, una imagen vectorizada bueno parece que esto es como de un paquete ustedes ven que esta imagen ha sido eh, proviene de un paquete que utilizan, eh, utilizan ese mismo, esa misma imagen. <coughs> Podemos ver que esa imagen que tienen ellos también fue utilizada en esta página que se llama Mercado Financiero PNG Imágenes. Esto es como una, una biblioteca de imágenes, todo como ustedes pueden ver. Vean qué bonito lo que nos encontramos aquí. No sé si a ustedes se les parece esto de algún lado. Porque todas estas imágenes que ustedes están viendo provienen de un banco de imágenes genéricas. Y aquí también están utilizando la imagen que estábamos viendo de la, eh, la página web de Broker Group. Pero bueno, eso no es eh, un argumento tan, tan fuerte. Pero sigamos viendo. Vamos a ver qué opciones nos da por acá. Podemos ver que, bueno, yo no sé si ustedes sabían, pero yo soy diseñador gráfico eh, y, o sea, esto se nota, se nota el hecho de que utilicen una imagen de un banco de imágenes y no una imagen generada para este caso denota de que fue algo hecho con prisas. Fue algo hecho eh, que no lo tenían en mente, no fue pensado. Eh, pero eso, no, como les digo, eso no es un argumento tan, tan, tan fuerte. Ahora bien, lo primero que yo pensé en hacer, que se me adelantó Javier Silva, <ríe> fue meter este, este sitio web en la página de Juiz eh, eh, donde nos tira una trayectoria de todos los cambios, nos tira toda la información. Y algo que podemos ver aquí muy fácilmente es que... Eh, bueno lo, la, la, la, la locación IP se, se encuentran en Virginia podemos ver también mucha mucha información algo importante aquí es que ah, como ya habíamos revisado nosotros la página eh, de el exchange de Pulse que tenía si acaso dos meses de, de haber sido creado en este caso si sí cuenta con 1361 días de haber sido creado eh, creado eso quiere decir que ya lleva un, un, unos cuantos añitos de haber sido creada la página, bueno no la página el dominio y aquí podemos ver que la última actualización fue el día de hoy día 29 de diciembre del 2022 esto, ¿qué nos dice? no nos dice absolutamente nada, pero si sí es algo muy sospechoso que una página, que un broker, entre, me, vean, me falta comillas para ponerle broker, eh, para ponerle a, a esa palabra broker, porque esto sinceramente no se ve como un broker, se ve como algo creado simplemente para ellos. Eh, la actualizaron el día de hoy, el día de, de, de, de transferencia, o sea, modificaron esa página probablemente por eso es que se ve todo hecho así como, como a la ligera. Si ustedes comparan esto con la página de Omega Pro que lleva cuatro años, que se ve una página muy pulida, que se ve una página con muchas animaciones, que se ve que hay un diseñador web detrás, lo comparan con esto que parece una presentación de PowerPoint, de viaje se nota que es una página que fue creada básicamente para engañarlos a todos ustedes. Pero bueno. Seguimos aquí, aquí podemos ver toda esta información que en casos anteriores con todo todas este, esta, estas páginas que se revisan acá aquí nos tiraba una información pero podemos ver que esto está oculto toda esta información la mandaron a ocultar ¿Por qué? Bueno pues no se sabe el por qué pero ya ustedes se lo imaginarán y algo que a mí me llama muchísimo muchísimo la atención es esto la página de de Whois le toma una captura a la a, a, a lo último que hubo en una página web y en este caso lo último que a como se veía esta página web es así yo no sé si ustedes están viendo si sí, están viendo perfecto entonces vamos a Voy a abrir por acá esa imagen que acabo de guardar. Déjenme ver dónde fue que cayó esta imagen. Porque vamos a analizar el contenido. El contenido. El contenido de esta imagen. Bueno, al parecer no me quiere dejar abrirla. Me marca como un error pero si nosotros le damos déjenme ver si logro hacerlo de una manera más rudimentaria, pero ok, aquí lo tenemos vamos a darle un zoom de un 300% a la página y vamos para que ustedes vean. Aquí ustedes están viendo. Así era como se veía la página en la última captura que eh, eh, la web Whois nos no, la, no la está brindando. Entonces, vean que aquí dice Do Domains Price Right, Your Domain Name Search Start Here. Esto básicamente era una página web que era un dominio web que estaba en venta. Voy a cerrar por acá el, el tema de la lupa y vamos a, a ver otras, otras cositas que a mí me interesan también que ustedes vean. Estamos aquí en la página web y a mí me interesa también buscar eh, la información de dónde está registrada o dónde se ubica esta esta este broker que por ejemplo muchachos vean ustedes vienen aquí y ponen en google simplemente entran y ponen el nombre de esta página broker group espacio ltd que he hecho el eh, eh. ah bueno aquí está Broker Group Limited. Yo ya hice este proceso. Si ustedes buscan esto tan fácil, no, no haciéndolo tan complejo como yo lo estoy haciendo, si ustedes lo buscan tan sencillo como buscarlo en Google, ustedes no van a encontrar ningún tipo de eh, información que sea procedente de, eh, de hace más de un mes. Vamos a ver si yo busco esto en las últimas 24 horas ni siquiera me aparece en las últimas 24 horas información sobre este este broker entonces yo creo que con eso ya es información suficiente para que ustedes se den cuenta de que todo esto es un, es un teatro lo que están montando y vamos a ver si ponemos google maps para ver la información de dónde corresponde esta dirección web que tienen ellos en la página web. Eh, bueno, aquí vemos a, podemos ver que esto se ubica. Dice que la dirección de la página web es box eh, APD 06001 Avenida Pérez Azuero, Panamá, República de panamá si nos acercamos acá bueno aquí podemos ver varias información sin embargo déjenme ver si acorto un poquito más esto de acá solamente el apartado y lo ponemos por acá para que nos dé una información más más precisa Google no encuentra déjenme ver qué pasa por acá vamos a ponerlo por acá bueno parece que me sacó de la página web bueno, chicos, y aquí podemos observar que nos tira a esta dirección. Esto es Azuero Business Center. Nosotros le damos acá y nos tira toda la información de, eh, de, esta, de esta gente. Y podemos ver que entre la información de, donde nos dice la fecha, el, el horario que tienen, nos sale también una página web. Vamos a ir nosotros a la página web. Y vean lo que aparece acá. Azuero Business Center es un servicio de negocio, oficinas, direcciones postales y compras en internet. Para los que no están muy enterados de este tipo de situaciones, la gran mayoría de, eh, de estafas Ponzi lo que hacen es que compran una oficina virtual porque tienen que tener un lugar donde tener su centro de operaciones, donde le llegue su correo, donde tengan un correo postal. Y esta situación se está repitiendo con este prestigioso broker, que ya vimos que esto es un broker creado por Omega Pro. De igual manera, como todo lo que ha hecho Omega Pro ha sido creado, como la página de Pulse, que tenía simplemente dos meses de haber sido creada, como, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan hace unos meses atrás que todos los que te querían meter a Omega Pro decían que dilaware y que Andrea habían salido en la página Forbes. Habíamos hecho un, un, un video sobre esto y sí, claro que aparecieron, pero Forbes actualmente es una página donde tú puedes pagar, claro, muchísimo dinero para aparecer en, estas, en esta sección y leímos el artículo y dentro del artículo aparecía de que eso era un artículo pagado o sea sí aparecieron pero no como ustedes lo pensaban gente eh, eso fue todo lo que les quería mostrar en este video para que ustedes vean el fraude que es este broker como también el fraude que fue Pulse como también el fraude que es Omega Pro si ustedes tienen dinero ahí bueno, actualmente eh, les están traspasando las cuentas a este broker, pero ustedes saben que ese dinero no lo van a llegar a ver. ¿Por qué? Porque están manipulando la información, los están manipulando para hacerles creer de que algún día, en algún momento, eh, les van a, eh, a devolver su dinero. Actualmente. Eh, Omega Pro, ya lo había dicho, está en fase de Exit Scam. Sin embargo, lo que está es en fase de Slow Exit Scam. Eso es de que no se van de repente, sino que van a alargar lo máximo posible para que usted poquito a poco se le vaya olvidando la plática que tiene ahí metida y no los demande. Entonces, gente, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima.